Hola, hola, hola, buenas, buenas, buenas, bienvenidos una vez más a mi canal TecnoCND. En esta ocasión, el día de hoy, te voy a enseñar a cómo descargar e instalar GeoGebra Clásico para nuestro ordenador en el sistema operativo de Windows 7 Te voy a explicar paso a paso, así es que comenzamos Primeramente, estamos en el buscador de Google y vamos a teclear descargar GeoGebra. Nos dirigimos a esta primera opción, descargar aplicaciones GeoGebra. Aquí nos aparece la pantalla, perdón, la, la interfaz de GeoGebra. Aquí vienen las diferentes maneras y diferentes versiones de GeoGebra. Yo recomiendo... Esta, GeoGebra Clásico 6 Vamos a darle en descargar Ustedes pueden descargar cualquier otra Y aquí nos aparece la leyenda de instalar, del instalador Que este programa es .exe Es decir, punto .ejecutable Vamos a darle en guardar archivo Y se empezará, empezará la descarga Yo lo voy a cancelar Porque ya lo tengo instalado Descargado, perdón Ahora me dirijo a mi explorador de Windows y aquí tengo el instalador, vamos a darle clic secundario, ejecutamos como administrador, nos va a pedir el, el permiso, se lo concedemos, le damos que sí y nos dará la advertencia de ejecutar este archivo, vamos a darle en, vamos a darle en ejecutar esperará, esperamos un poquito a que el programa empiece a iniciarse mientras tanto les recomiendo mis vídeos véanlos por favor me, me son de gran ayuda para el canal Denles like Cualquier sugerencia que ustedes tengan Pregunta, comentario Háganmelo saber en los comentarios Miren aquí ya se está iniciando Nuestro GeoGebra clásico En la computadora Esperamos unos momentitos A que cargue Y listo aquí como verán, ya tengo mi GeoGebra descargado e instalado en la computadora para uso personal u otro uso que ustedes gusten. Y pues aquí está, 100% real y efectivo. Pues muchas gracias por este, ver este video. Cuídense mucho, les mando saludos, gracias por visitar el canal y apoyenme con... Suscripciones, likes y comentarios Y sin más que decir Me despido Nos veremos en otra ocasión Hasta luego gente de YouTube